a otra edición más de amigos y parejas! ¡Aló! ¿Cómo estás esta noche? Bien, bien, bien. Bueno, pues qué bueno que te encuentres bien, porque esta semana tenemos un tema, pues, bastante depresivo. Ay, vaya, <risa> qué situación. Sí, andamos bien raros en el canal, de hecho, hace rato, eh, porque hoy grabé Proyecto Inframundo, es pues que te dije que hice trata o habla de... Este... De cómo va a terminar el universo ¿Qué teorías tienen? Jesús, María y José Entonces, tienen teorías de que el universo va a dejar de existir De un modo muy fuerte, ¿no? Uy, me da miedo escucharlo <risa> Pero bueno, a ver eh, Muerte ¡Ah! Muerte Jesús. y destrucción eh, Tenemos varios puntos respecto a la muerte Eh... Eh, bueno, hoy vamos a hablar de muerte, más que nada. Un <ríe> tema bastante difícil. Así es. Eh, hace rato, antes de grabar, me decías que... Porque hablando, te digo, ah, es que hoy vamos a hablar de la muerte. Las etapas del duelo y cómo explicarle a un niño. Y sí. me decías que, pues, no harás... Sucede que yo no he podido experimentar esa situación... Ya que pues yo de niña creo que no, no viví muertes como tal, más serio, que ¿no? la de mi bisabuelo y para eso yo ya tenía unos 11, 10, 11 años. Digamos que lo más fuerte es tener noción de qué es la muerte, ¿no? Pues eh, sí. A esa edad ya tenías noción, tú, de cuánto, de, más bien ya tenías noción de qué era o se te tuvo que explicar... No, la verdad mi mamá en ese aspecto era como que siempre me preparaba como para que... Como ella es una persona nerviosa o que este, se espanta fácil, siempre cuidó como esos aspectos, o sea... Cosas que yo fuera a aprender y que me fueran a asustar, ella como que me las explicaba antes de que sucedieran, Como para que yo no viviera ese impacto tan intenso. Como a la hora de ya... Pero ya no entonces, ¿tuviste o no la charla sobre la... Porque hay dos charlas. Está <risa> la charla de cómo funciona tu cuerpo y sí. también está la charla de a dónde se fue tu abuelito. ¿Tuviste tú esa charla? Digamos, no tu abuelito, ¿no? Porque eh, ¿tuviste ¿tú, tú esa charla que les dan cuando alguien se muere y no te saben explicar a dónde se va? Sí, o sea, digamos que mi mamá me explicó como que era la muerte antes de de que mi abuelito pues falleciera bueno mi bisabuelo Ajá. ella sí hace cuenta que me, me platicó un poquito de la biblia <ríe> y me explicó que pues de algún modo todos íbamos a este a, a morir, morir. Ajá. o sea ella, ella me dijo mira hay un lapso en el que tú o sea tienes que crecer tienes que vivir tienes que no sé qué pero este pues la vida es prestada y en algún momento pues te vas de este plano lo difícil, terrenal. Lo, lo difícil es cuando te preguntan los niños, ¿no? ¿Y quién te la presta? Sí, sí porque era... ¿Cómo? Sí. Y ya fue cuando me explicó que de Adán y Eva, la manzana, el árbol, la fruta prohibida y así. ¿Y entendiste algo de la situación? Pues yo entendí que ya no ibas como a ver a esa persona. O sea, en ese momento mi, mi entendimiento de niña, de, de este... Pues de niña, Sus 8 o 9 años fue de que pues ya cuando alguien se muere... Ya este, no lo vuelves a ver. Ajá, sí. ya no lo vuelves a ver y pues ya depende de Dios si se va al cielo o al infierno. ¿Sabes cuál fue mi primera experiencia con la muerte? Eh, no fue con un familiar, fue con una mascota. Tenía... Ay, no manches, qué horror. <risa> Yo tenía un hámster. De... de hecho, tuve muchos hámsters. Este. No, no, Ay, no, so... <risa> no nos odien, pero es que este. Eh, él estuvo chistoso porque el primero lo, lo regresó mi mamá porque creyó que estaba enfermo. Y no estaba enfermo, estaba almacenando comida en sus cachetes. Pero, o sea, estuvo nada más uno o dos días el hámster, ¿no? Es como que ya estuviera completamente enamorado de nosotros, ¿no? O sea, y se lo regresaron por eso. Pero digamos que dentro de eso, eh, los hámsters solo viven dos años, tres años. Entonces, pues ya el que se murió de viejito fue uno que se llamaba Cachito. Entonces, pues como. Pues ahora sí que se murió de viejito, pues ahí tuvimos la charla, la famosa charla de, es que ¿qué crees? Eh, pues eh, la vida, como dices tú, la vida es prestada y no va a, pues ya no lo vas a volver a ver. Pero dentro de todo en mi cabeza yo tenía y todavía a veces tengo como que esta regresión en un parque eh, por ahí por donde vivíamos antes, enterramos a Cachito. Que ahora ya sé que no hay que enterrar a los animales, hay que cremarlos. Este, y a eh, las personas. Mi ignorancia, pero ¿por qué no se deben enterrar? Porque hay un perro en no sé qué estado de. en qué, en qué parte del país. Que un día lo, lo vieron caminando con parte de una columna vertebral y un hueso pélvico de humano. ¿En serio? <risa> o sea, sí, hay una foto. A ver si el editor flojonazo lo pone, eh, está el perro eh, y sale pues sí con el pelvis y parte de la columna, porque ves que es una sola parte, y ahí está el perro, o sea, eh, quiero creer que el perro lo desenterró porque sí, o a lo mejor la familia lo enterró con, pues eran de muy bajos recursos y lo enterraron sin, sin caja, o no sé, quiero, no sé. O lo sacó de una fosa común. ¿O lo sacó de una fosa común? ¿Quién sabe? Miles de cosas Pero... ¡Wow! Yo no me sabía esa historia <risa> Pero digamos, sigamos con la tristeza A ver, porque Así. estamos mod tristes mod triste. Perritos, gatitos ¡No! la, abuelita de... <risa> la abuelita de los gatitos <risa> No, no es cierto, Decíamos... ¡Voy a llorar! <risa> no, o sea, eh, entonces Se muere mi hámster y me explican, no, es que hijo Ya no vas a volver a verlo Porque pues ya, se regresó Pero los padres se meten en broncas ¿Por, ¿Por qué? Me da risa porque, o sea, los papás Se meten en broncas, algunos no eh, Mi madrina Optó por el camino fácil Y le cambió Su pececito dorado Y esto no es cliché, es cierto Le cambió su pececito dorado a mi primo Máximos diez veces <risa> Diez veces le cambió el pescadito y al final, un, hace unos años le preguntamos, oye Jesús, ¿tú te acuerdas de esto? Y dice, ah, pues yo me acuerdo que tenía muchos, ¿ya? Fue de todo lo que recordaba el niño. Pero entonces, volviendo a, a mi trauma principal, y yo tenía sueños porque lo, lo enterramos bien bonito, le hicimos un agujerito al piso y con unos unas ramitas las juntamos y le hicimos una cruz. Eh, me daba mucha ansiedad el pensar que él estaba solito ahí, oh. ajá, porque era así como de no tengo que ir allá porque él está ahí y está solo y van a pasar los días, sí claro, entonces ya después como que cerró mal esa herida pero pues ya no quise tener hamsters ¿no? es muy feo cuando se te muere una mascota, sí, y luego de ahí no sé si en, ya de ahí saltas a la, a la familia que es lo más fuerte la familia yo creo que ahí sí es muy difícil hablarlo este pues porque ya estás ya estás acostumbrado en cierto modo a que tus animalitos se mueren no porque a mí se me murieron como dos o tres hámsters porque y no porque no los cuidara sino porque fueron fácil diez años de hámsters imagínate si cada hámster vive tres años fueron 10 años de hamsters, entonces de dónde salieron los otros. <risa> ah, creí. Pero digamos, tu primer acercamiento con la muerte dices que fue tu bisabuelo. Mi bisabuelo. ¿Qué recuerdas que te haya traumado de eso? Mm, pues que no lo vi. Es que de alguna forma, o sea, yo tuve poco acercamiento con él. Porque él estaba en el pueblo de mi mamá y pues yo, nosotros vivíamos aquí y la verdad pues no teníamos como que los recursos como para irnos a visitarlos seguidos. Entonces yo con conciencia ya de re, recuerdos, este, tengo pocas vivencias con él. O sea, realmente no recuerdo mucho. O sea Creo, creo, de así de acordarme yo, yo, yo haberlo visto, pues creo que nada más lo vi una vez. Entonces no fue tan impactante porque pues, no fue una persona muy, muy cercana. O sea, era mi bisabuelo. Sin embargo, pues no, no tuve mucha convivencia con él por diferentes circunstancias. Y pues por eso no lo llegué a sentir tan que hasta tan, eso tan ya últimamente bueno a nosotros como generación ya no nos tocó tan difícil porque Uy. o sea bueno eh, ahora que murieron mis abuelos que este, que murió mucha gente y me refiero a actualmente ya no es como antes porque mi mamá todavía cuenta que cuando se murió mi abuelo por parte de mi papá uh -huh. o sea era de llegar y no solo presentar tus respetos sino estar frente a la caja, sino estar ahí con la caja abierta. En muchos lugares se aplicaba esa. Y yo recuerdo mucho un primo, híjole, exactamente no recuerdo quién. Espero que no venga a espantarme, pero este, pues así que se había muerto esta persona y lo fuerte no era cómo eh, que estuviera muerto, sino cómo ocurrió. Porque era una persona que creo que era cadenero, no sé qué era. Y el chiste es que como la canción de los Tigres del Norte, de tres plomazos. Ah, su máquina. Pero eh, en esa misma familia, creo, recuerdo yo, fuimos una vez y estaba la caja abierta. Entonces ahí sí fue, mi mamá me acuerdo que me dice, oye, la caja está abierta. ¿Quieres ir a ver o te quedas aquí? Y entonces fue así de, no, gracias, yo me quedo aquí y este... <risa> aquí los espero, si se ¿Qué sale... Edad, ¿Qué edad tenías tú ahí? Como 10 años. Ah, estaba chiqui. No, y ahorita tampoco, o sea, imagínate, no... Este... Digo, con todo respeto a la familia de mi, de mi tío y de mis abuelos. No, la única persona o el único cadáver así que he visto es el de mi abuelo. Y eso porque fue en Navidad en navidad y fue así como de este pues ya cuando llegamos ya había acabado y hasta eso no, no me dio miedo, más bien fue tristeza ¿no? pero este con el otro, los otros, los que no son mis abuelos, sí es así como que ay no gracias no no quiero verlos ¿y tú tienes alguna de esos que digas un momento? porque o sea de, digamos de momentos pues está el clásico ¿no? de... Eh, la persona que le afecta, ¿cómo se tiran al piso? ¿Cómo lloran? ¿Cómo hacen su...? Fíjate que mi... No mi bisabuelo, mi abuelo sí le afectó a mi mamá. A mi mamá, porque yo me acuerdo que de mi abuelito yo recibí la noticia. O sea, yo estaba con, con mi hermana, mi hermana y yo estábamos desayunando. Y estaba mi hermana enfrente de mí. Uh -huh. Y estábamos desayunando ya, ya ni me acuerdo si estábamos empezando o acabando No, eso es Y suena mi celular y me habla mi abuelita con la voz quebrada oh uh, sí Y me dice, hija, este te aviso a ti porque pues, tu mamá es más sensible ¿Cuántos años tenías? Eh, yo para ese entonces ya tenía unos... ¿Qué será? Unos... 13, 14 años. Wow. Entre... Sí, como 14. Como 14 años más o menos. Y este... Y me dijo, agárralo con calma. Eh, tu abuelito ya se fue. Y yo, oh. ¿Qué? Sí, sí, sí. Y este... Me dolió porque... Pues mi abuelito tuvo un estilo de vida. El cual era difícil Ajá. de tratar, ¿no? Entonces, este, nosotras, yo y mi hermana empezamos a tener más acercamiento cuando él se enfermó. Oh, sí, sí, sí. Sea porque lo que te refieres. incluso lo llegamos a ir a cuidar algunos fines de semana. Y entonces cuando nos avisó si fue... Sí, Por, sí, sí Algo parecido a, a lo que le pasó a Franco con su papá de uh -huh. Apenas nos estábamos llevando bien <risa> Entonces así Y para mi mamá también fue complicado Porque pues mi abuelito en varias ocasiones ya se había despedido Entonces ella como que cuando nos vio lo supo O sea, ni le dije nada Sino que iba yo hasta como... Respira. Ajá. Así que, ¿cómo le digo esto? ¿No? Este, porque yo iba procesando la, la información. Entonces, de ¿cómo le digo? Y aparte voy con mi hermana y, y todo esto, porque Ajá. mi hermana yo le llevo seis años, entonces estaba más chiquita. Y este, y yo llego con mi mamá. Y literal fue así de ya se murió mi papá, ¿verdad? Y yo, oh, sí, sí y se sí, fue sí. en chinga a mi casa, así que. Okay. Entonces pues eso creo que fue el más. El más fuerte. Sí. Sí, de hecho, pero tiene sus cosas también graciosas, a mi hermano le pasó algo antes. <risa> <risa> Ahí te va, es que había un primo Hace mucho, nosotros, te digo, si, si alguien de la, la familia escucha esto, es con respeto, ajá. Eh, teníamos un primo, creo, primo, o familiar, o amigo, no me acuerdo, al que le decían el Beni. Y ese señor, eh, el Beni, bueno, era muy amigo de mi abuelo. Ajá. Entonces, igual, ¿no? Así como te llaman a ti, ya responde, <risa> responde mi, mi padre, ¿no? Y, y bueno, este, sí, no, pues oiga, don Martín, pues ya, este... Ya se murió Gobini. Mi tío, no me <risa> eh. y Ya, ¿no? Este, cuelga. Y llama a mis tías, ¿no? Y así como de oigan. Ah, porque en ese entonces mi abuelito estaba a dos de un infarto. Ay, entonces Dios. fue así como que, no le vayan a decir porque pues está malito, su corazonchita y así, ¿no? Sí, claro. Y ya. <risa> eh, Ricardo, mi, mi hermano escucha la noticia. Ay. <risa> Santo Jesús Mi hermano escucha la noticia Pero no escucha que no le digamos nada, ¿no? Y ya andan todos nosotros platicando Y casi casi así como de ¿Cómo le decimos? No sé Y Ricardo, yo le digo ya <risa> Pero estaba chiquito, tenía como Tenía, no, como, venga, ¿cómo le tenía como 22, no, no es cierto tenía <risa> No, tenía como ¿Qué te gusta? 11, 12 años o sea de eso es de esos últimos destellos de inocencia, ¿no? Sí, ya claro. desde que se vuelvan unos sí. este unos gorilas salvajes ya llega ahí. Ay qué crees abuelito, Que se murió el Benny? ¿Quién era? Así y, le dijo. Sí, algo así y fue tan rápido que pues no, no, no sí le afectó pero <risa> te voy a ser bien sincero mi hermano debió ser doctor, ¿no? así. Ay qué creer intentamos lo que pudimos pero ah, ya se murió. ¿no? Pero lo bueno es que es católico, ¿no? No, lo manches. Pero bueno, a lo que vinimos, a ver, eh, ya que sacamos ciertos traumas, hay, eh, esto va mucho para padres de nuestras edades, que digo, nosotros no somos, pero también a veces podemos ser tíos, sobrinos, o no, bueno, tíos, o cuidar incluso a los hijos de nuestros amigos, ¿no? Podría Entonces, ser. por decir, la pregunta es: ¿Cómo le explicas la muerte a un niño? Ay, oh, no sé. Yo te puedo decir antes de empezar, porque este tema está bueno, está sustancioso. Este Ajá. está tieso. Ay, Jesús. Este. Eh, ¿Tú qué sientes? O oh, bueno, la plática de. La charla de ya se murió, no va a volver. Eh, este. En ocasiones puede ser muy difícil porque están ciertas cosas, por ejemplo, la, eh, qué tan cercano era, el modo en el que murió tiene mucho que ver, este, entonces, por decir, alguna alguna vez que te haya traumado, así que digas no, Dios mío, no, no, no, no, no" lo recuerdo y me da hasta ansias. ¿Cómo? ¿Traumado de qué? Pues, traumado de que te... O sea, de una muerte que me haya enterado que me traumé, uh -huh. pues no fue ningún amigo ni conoc bueno conocido sí, era como el vecino de enfrente, uh -huh. pero me traumó porque este bueno no me traumó sino que sí me impactó porque fue de un choque automovilístico oh. y entonces este decían porque acaba de resaltar que. Él ya no dice. El que con... a ver. el que conocía <risa> a la familia un poco más cercano era mi tío. Uh -huh. Porque pues, se iban a echar sus cubitas. Eran amigos. Juntos, amigos y parejas. Algo así. Entonces, este nos llegamos a enterar. Para, para empezar, porque vivían enfrente. Y en segundo porque sí había varias gente que lo. Que lo conocíamos eh, De vista Y lo conocían también Otras personas que, que vivían Cerca de nosotros Y decían que era muy, muy bueno el, el chico uh -huh. Pero nos traumó Porque decían que No se abrió El ataúd Porque estaba Muy desfigurado sí Y que incluso Unos decían que se le había salido Un ojo oh. Del impacto tan, tan fuerte que, que tuvo Y en parte También fue como con Se sintió feo Porque Cuando nos comentaron Nos dijeron que incluso El, el chico que iba Manejando el carro uh -huh. Estaba vivo oh. Entonces Fue así como ¿Cómo O sea es? ¿Cómo es la vida de que o sea, cuando te toca... Te, te toca, toca ¿no? Y cuando sí. no, aunque te pongas... Entonces, como que eso sí me quedó muy... Muy marcado, ¿no? O sea, como que esa frase para mí sí tiene mucho sentido. Sí. Porque, sí, sí, pues, sí. o sea, ¿cómo te puedes explicar? Porque incluso comentaban que él iba atrás. O sea, ni siquiera iba enfrente con el conductor. Ah, o sea... Eh, se... Se murió el. Vaya, o sea, él iba abrazado de la persona en la moto. No, no era en una moto, era en un auto. Ah, no sé por qué creí que era una moto. este En un auto, pero, o sea, el chavo que iba manejando salió vivo. Y los otros dos creo que estaban hospitalizados. Y el único que murió, murió fue él. Pero él venía, bueno, quién sabe, ¿no? La verdad. ¿El venía de copiloto oh, o dónde venía? No, decían, decían, no estoy, obviamente no estoy segura, pero decían que él iba atrás, que eso era lo que les impactaba porque él iba atrás. Y pues, pues sin embargo... Concéntrese. <risa> <risa> Ay, no... <risa> Ay, no. Corte no, ah. no, se queda, se queda, esto se queda Este es, Sí, o sea, eso era lo impactante Que pues él iba atrás O sea, y él se llevó Pues ahora sí que, entonces, lo, que dices, lo más intenso del de sí, accidente sí, ¿Qué sí, onda? Sí. Es que dices qué posibilidades hay, ¿no? Ajá, exacto A mí la que me, después, lo que más me llegó a traumar Fue de dos compañeros Que iban conmigo en preparatoria este puede que digo si alguien de mi generación por algún motivo sí ve eh, o escucha el podcast este pues eran dos chavos no no vamos no voy a decir sus nombres eh, pero uno eh, fue pues fue curioso porque al cuate eh, lo conocía no era muy amigo mío de hecho tuvimos ciertos problemillas ahí pero lo que me impactó fue el hecho de que fue en un accidente de moto igual como dices tú el mío fue de carro ah cierto <risa> cierto cierto <risa> cierto no sé mi insistencia por decir que iba en moto Ta, mi mamá vivió un, no vivió observó un accidente en moto oh. pero pero fue experiencia de mi mamá pero, sí pero no creo que quiera venir no, ahorita te la cuento <risa> Entonces eh, Este chavo era impresionante Porque tú lo conoces Y pues le iba, le iba fatal En las materias, eso sí Pero hablaba de un futuro O sea, él decía, no, yo en cinco años No, yo en 10 años O sea, él tenía sueños Expectativas Cosas que dices este No, pues es que alguien Que se va a morir no tiene estos, estos pensamientos Alguien que no va a vivir más allá de cinco años No debería de pensar mucho en el futuro Pero cómo sabes quién es quién Exacto Ahora sí, cuéntanos tu experiencia de tu mamá La experiencia ajena que contaré Trata de que <ríe> mi mamá estaba en una recaudería La recaudería es la que vende Verduras Y frutas Ajá. Ok, frutería. Bueno, le dicen recaudería porque es como un localito. Ajá. Uh -huh. Y venden muchas cositas. Bueno, el chiste es que ella estaba ahí y en ese en ese tiempo nosotros vivíamos en el estado, en Naucalpan. Entonces, este, pues ya sabes que las calles allá pues, son un poquito inclinadas y esto. Ajá. Uh -huh. Eh, esa recaudería estaba cerca, o oh, no sé si la calle era. La calle era grande. Entonces dice mi mamá, nos plática porque de hecho, pues, es, es, pues llego así toda loca. Este, porque pues ella estaba haciendo eh, las compras. Y resulta que pues en eso ve pasar dos motos, ¿no? Cada moto, dice ella, que recuerda que creo que sí iban dos por moto. Entonces dice que pasan las dos motos. Y atrás de las dos motos pasan otras dos. Pero no sé, dice mi mamá, no sé qué pasó. No sé si iban con más. No sé si los iban persiguiendo. El chiste es que... La chava, una chava, una de las chavas voltea, la moto se barre y se lleva a las otras. Oh. Entonces, pues, mi mamá se quedó así como que en shock. Porque dice que nada más, primero nada más se escuchó y medio vio las dos pasar. Y ya después cuando vio, dice que claramente ella vio como la chava volteó y se barrió la moto y se llevó a las otras. Fazigo, ¡Ah! Sí, pues Sí, sí no, sí tiene dice mi mamá. No creo que hayan vivido, la verdad. <risa> porque ¿Por qué te dije, ríe? <risa> no sé. Se me rió para no llorar, dice. <risa> no sé, es que mi mamá era así como de, "No, seguro se murieron porque no, o sea, sí si sí. mi, mi mamá dice que sí se vio el impacto muy muy fuerte y dice que ya sí escuchó como un estruendo muy Sí. Sí, sí, sí, Muy se fuerte, cayó una moto tanto, sobre sí. Pero bueno, vamos a Con esto, estos puntos eh, Habla sobre Cómo hablar con la pérdida Sobre la pérdida con un niño Un niño, un infante Un camión Un camión No, no es un camión, es alguien tosiendo Como un camión Jamás ha Jamás ha vivido tanta vida en esta casa ¿eh? De hecho <risa> Bueno, pues a ver eh, decir siempre la verdad eh, Decir siempre la verdad se Es murió. uno de los primeros puntos Ajá. El niño tiene que entender Lo que se le está diciendo hay que decir la verdad, hay que decirle eh, ese ser querido, el abuelo un hermanito se ha muerto y no vamos a verle más. Que va ¿Ah, a estar. ¿sí? sí, que va a estar Mi en nuestro... Mi mamá se queda traumada, oye. Que va a estar en nuestro recuerdo y que ah, le vamos a recordar okay. muchas veces. <risa> que hemos estado muy a gusto mientras hemos estado con aquella persona, pero hay que decirle la verdad para empezar. Por supuesto, el mensaje que adaptarlo a la edad del niño, Lore... <risa> y en el momento que Mi mamá me regaña Porque cuando me tiene una noticia así Pues ya sabes, ¿no? Empiezas con Este, hijones, no te espantes Pero y yo, ¿quién se murió? Y mi mamá <risa> ¡Ay, Ay qué nada. fea niña eres! Y yo Sí bueno. Por eso te digo, ¿Ah, ¿sí? No, es que el mensaje hay que adaptarlo a la edad del niño A ver <risa> Y el momento en el que se escoge para hacerlo depende también... esas partes. De la está subrayada aquí, de hecho. Ah. <ríe> eh, también Me de las experiencias a las que se enfrenta. Una ocasión o una pregunta pueden originarse al ver un programa de televisión y otras surgirán inevitablemente cuando la muerte afecta a un miembro de la familia. O sea, si si estás viendo El Exorcista y... Ay, ¿qué crees que se murió tan bonita? No, tampoco lo vas <ríe> No, o sea, yo creo que hay que saber cuándo y cómo, ¿no? Dar un mensaje que pueda entender sin metáforas complicadas. Explicar la muerte a los niños de manera comprensible para ellos puede convertirse eh, puede convertirse para los padres en un ejercicio de imaginación contraproducente porque puede confundir a los niños. El clásico ejemplo, para una familia creyente la explicación de que el que se murió está con Dios es útil porque da una referencia comprensible. Eh, pero, ojo, a los relatos entrevesados, advierte el psicólogo Vicente Prieto, el niño debe de entender que no va a volver a ver esta familia, porque la idea de que el abuelo o abuela está en una estrella, si no se explica bien, puede hacer que el niño crea que el abuelo es un astronauta. Ok, va. Sí puede ser. Sí, ¿eh? sí, sí, de hecho... Sí, ahora oh. que lo pienso, pues sí, tiene lógica. Sí, sí. Um, digo yo creo que eh, algo que ocurrió hace poquito fue con eh, con el hijo de mi padrino ahora que se murió eh, cuando platicaban con él mi mamá fue, como es trabajo social y a su vez tomó unos cuantos cursos de psicología fue así como que si vas a decirle que su papá está bien pues es tu papá está bien eh, pues está descansando ya no siente dolor porque si tú le dices, está bien. Ah, está bien, no se murió, ¿eh? Entonces... <risa> pero no, o sea, la verdad es que es mucho... Es, va más allá. Porque luego incluso los, los primos, los padres, eh, pues por miedo a, a hablar de esto, es así como que... Bueno, sí se murió. Pero está allá arriba. Ah, allá arriba. Vamos a la azotea, entonces... Y dices, no, más arriba todavía. Ah, es cuidador del edificio Y ya, entonces por eso es mejor decir la verdad No, pues sí Otro punto importante es hacer visibles las propias emociones sin ocultarlas a los niños eh, Hablar de un asunto que es evidente que afecta a la familia eh, Y no mo mostrar tu sentimiento puede mandar un mensaje equivocado Si mamá y papá no hablan de eso es porque es algo malo Y es mejor no hablar de ello ¿O no puedo hablar de esto porque mamá y papá se pondrán más tristes? Y ahí sí, es cuando... soy amigo. <ríe> y ahí es cuando vienen las dudas. La muerte es un asunto tabú hoy en día. Hablar de ello implica examinar los propios sentimientos, pero los psicólogos lo tienen claro. No podemos aislar al niño de las emociones de los adultos. El llanto ve a casa que dejan salir con sus amistades. El niño sabe qué ha ocurrido y tiene que gestionar esas emociones. Tanto suyas como la de los adultos Eso eh, Pues también tiene mucho que ver, ¿no? Porque hasta la fecha creo que Tenemos esa incomodidad No sé si te ha pasado ¿O tú sientes incomodidad cuando tu mamá llora Moco pelón? No, no porque mi mamá es muy chino. De, ah, de hecho Ella dice que yo soy intensiva. Sí, sí no tendrías Que estarte riendo hoy, ¿sabes? Jesús, ¿por qué soy así? Voy a irme al infierno. Este... El infierno está allá abajo. ¿Con el vecino? Oh, Dios mío. ¿Por qué tienen que ser claros? Esto es muy buen... No, no, no. A ver, fue un ejercicio. Muy buen ejercicio. Ok. Eh, no, fíjate que en mi caso sí... Oye, pero... Ay por ejemplo, o sea, está mal porque por ejemplo, a una de mis primas voy a agarrar esto porque no me acomodo Es que a luego, una si de lo mis se escucha Oye. el golpeteo. Oye. Bueno. Con amor. Eso. Muy bien. A una de mis primas le dijeron que uno de sus familiares que había muerto estaba dormido. Para siempre. Algo así. Pero le dijeron que para siempre? No sé exactamente. Solamente sé que le dijeron que se pues, había dormido. O sea, como... Que buen... ya, o sea, le dijeron, sí le dijeron que ya no lo iba a ver, pero le dijeron que se pues, había dormido. Como Ahí Ya sí. Ese es un que... clásico ejemplo de cómo no hacer. El... Así, de... Así les voy a decir yo a mis hijos. No. <risa> lo bueno es que no le dijeron que iba a estar en la estación, no sé qué, no como hachico. Ay, no. <risa> voy a llorar. Ay, sí, tú. Ok, eh, no, en mi caso sí, eh, de pronto, de, muy de pequeños sí era muy mm, fuerte, porque, no, no sé, no sé qué ocurría, que ver a la, a la familia llorando era así como que, ay, qué incómodo, porque a lo mejor no lo trataban. Pero ahorita sí ya sabemos que es normal. No, pues... Uh... No, yo en mi, a mí, no, yo nunca. En su sentí... casa no les da pena ni gritar yo, ni llevarse. Ajá, yo nunca sentí así como nada por ver a mi a mi familia llorar, o sea. Ni empatía. <risa> <risa> no, antes sí era empática, antes. <risa> Ahorita tal vez ya me falla, pero antes era un poco más. Ok, vamos a continuar antes de que te deshereden. <risa> Para Ustedes los saben que los amo a mi manera, ¿no? Es muy extraña manera, <risa> sí. sí. Ok, para los psicólogos... No se espanten, no, no es sociópata, sí llora <risa> por animales. Por no más <risa> 24 horas. Ya, ya, calma, calma, calma. Ok, para los psicólogos es eh, un error distraer a los niños en lugar de enseñarles a gestionar y vivir la tristeza. Porque un niño también necesita llorar, una pérdida y necesitan apoyo, comprensión y explican que hay que enseñarles al niño a manifestar sus emociones. Hay que enseñarle que lo que siente es tristeza y que eso es normal. De eh, sí, eso, eso es muy cierto. Acá en la familia, porque híjole, eh, el mejor ejemplo y el que tengo más, más, más vivo. <risa> Irónicamente. Sí. No puedes hablar de su esmitio. ¿Eh? No puedes hablar de su esmitio. Ah, no, no es cierto. <risa> ya no voy a hablar, señorita. <risa> ya terminamos. <risa> no, o sea, a ver, ahí está. Es que aquí, en mi familia, digo, se manejó pues bien. No hubo eso de que. No, es que se fue porque no, lo, no, no te portabas bien. No, o sea. Como fue por COVID, este... Pues fue sí, fue como más normal, Muy ¿no? rápido, sí, yo creo que la generación... Es justo lo que te iba a decir, como que siento que esta generación fuera de que fueran a aprenderlo poco a poco, fue como de tienes que aprenderlo. De golpe, sí. Sí, o sea, siento que estos niños sí, es así como de que ellos van a ser como yo. ¿Quién sabe? No, una de dos. O se va hacia tu lado de la este balanza o hacia el otro lado. ¿Muy sensibles? Puede ser. Sí, porque... bueno. Puede actua... ser porque siento que eso eso pasa con, conmigo y con mi mamá. Mi mamá es muy sensible. O sea, como que ella sí es muy, muy, muy sensible hasta porque se muera la mosca. Está... <ríe> es que la señora... que y este y ya se me... Pues ya se ha <risa> bueno, es que no... Pero este... Yo creo que es porque no te ha tocado alguien Que de plano digas No, es que tengo mi vida hecha en torno a esto Y por decir, en el caso de tu mami eh, Pues viendo mal pues A lo mejor no se llevaban bien, ¿no? Pero en su itinerario estaba 11 de la mañana A ver, feo a mi papá eh, <risa> 3 de la tarde... <risa> tratar de la tarde comer viendo feo a mi papá, ¿no? ¡Oye! Entonces, esos tiempos ya habían pasado, ¿sí? Sí, entonces, eh, pues es por eso. En cambio, pues si se muere la vecina, ¿no? Digamos la vecina y pues, tú, na nada más tu mamá la saluda, ¿no? ¡Ah, ya se murió la vecina! Y tu mamá, no, pues es que en mi itinerario estaba a saludar a la vecina. ¿A quién voy a saludar ahora? Entonces, Puede por ser. eso es que siento que no falta ver más box continuamos porque eh, es muy no dejar a los niños al margen de las ceremonias de despedida eh, algo Algo. O sea, cuando eres niño, te voy a ser bien sincero yo de niño se me hacía tan pero tan aburrido estar en la misa eh, en los siete días o sea, cuando se murió esta persona que te digo que este, que era cadenero ¿Quién sabe? Este... <risa> O sea, Ajá. era ir todos los días saliendo de la escuela, eh, digo, de nuevo con todo respeto, pero qué flojera estar ahí los siete días, como niño es así como que eh, en, las, en las tardes en, en computación y en las noches velando a alguien, entonces no, <risa> como que no, no, entonces eso es a lo que me refiero. Eh, es muy importante que no tengamos a los niños al margen de los rituales. Eh, aparentemente, o sea, esto lo dicen ellos, pero no es un hecho. Aquí dice que a partir de los 10 años. Pero yo creo que este número varía. varía o varía. De acuerdo a la crianza. A, y al, y a la, al infante, infanta. La personalidad apacio, del, ¿no? del niño, ¿no? Pues del niño o de la niña, sí. Tiene mucho que ver porque pues hay. Hay cuates de 20 años que siguen sin poder usar la máquina del metro. ¿Qué? Menos les vas a poder explicar por qué ya no ven a su abuelito, ¿no? Claro. Oye, pero que en ese aspecto, en, ahorita en lo que estás comentando, este, una de las cosas que sí me acuerdo eh, haber escuchado en, en, en, en ese tipo de eventos de mi familia... Fue que una vez se admiraron porque un conocido de ellos había llevado a su hijo al entierro. Al entierro. De la persona. Pero pues lo sacaron, ¿no? ¿Cómo? O sea, lo, lo llevaron. No, o sea, la persona esta, eh, pues fue al entierro de la persona fallecida. Uh -huh. Pero se llevó a su hijo. Entonces, uh -huh. el niño o la niña, no sé qué este, presenció eh, ese, ese acto de, pues, enterrarlo. Pues, sí, sí. A la sí. Eso. Sí. Entonces, mi, mi familia fue como... Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo lo va a llevar? Entonces, yo digo que eso no está bien, ¿o sí? Pues, mira, aquí... Lo bueno, que dice es que, este bueno, no es, no es necesario que sea tal vez lo más fuerte, pero pues si sí, no sé, la parte fuerte yo creo que es el, no es el entierro, yo creo que es eh, el primer día, ¿no? Porque todo está muy fresco, Entonces, estos nueve días, nueve o siete, <risa> son Nueve días, ¿no? Son nueve. Novenarios, sí. Sí, novenario. Este, Estos nueve días, pues, son como para que lo vayas trabajando, vayas así, que incluso, yo te diría en mi experiencia, en mi experiencia viendo morir a la gente que amo, este. <risa> Ay, no. ¿Por qué haces que me...? No sé si yo soy mala persona. Eh, o sea, en mi experiencia eh, Pues el primero El primer día, todo está Pues ahora sí que tibio, incluso la persona eh, Entonces este eh, Pues sí estás Así como que está toda a flor de piel ¿No? Y el último Que es cuando ya se Este, se entierra a la persona O se O se dan las cenizas eh, También, entonces yo creo que lo mejor En mi opinión, es así como que lo llevas Al tercer día este presenta sus respetos y pues, que ya no venga ¿no? Eh, porque si sí es un poquito tal vez no significa que tengan que ir a un tanatorio porque en España, en España tío tiene la costumbre de mostrar los feltros abiertos Oh, jesús no hace falta contarles detalles del fallecimiento, que vean el cadáver porque les va a costar asimilarlo pero si la ceremonia de despedida y en especial aquellas que son un homenaje a la vida, de modo que tengan las, los mejores recuerdos de la persona fallecida, a lo mejor no le di la entonación pero pues no es necesario dar detalles de cómo murió, porque mi tío era así o sea mi padrino, el que en paz descanse era así, eh, como él era periodista de Nota Roja eh, si tú le dices, ¿cómo se murió? No, pues es que chocó. Pero, ¿cómo murió? ya, ah, perdón, es que pasó el coche. Ah, ok, eso sí es una muerte, decía él. <risa> Entonces, eh, no dar detalles a lo mejor es como que no. Pero, pues, como lo manejamos con, con su pequeño, fue así como que bueno, sí. O sea, mmm, ya, es, pues ya se, se murió, se enfermó. Eh, no está en tus manos, no estuvo en las manos de nadie, pero siempre que vengas a donde vivía eh, o siempre que hables con sus hermanos, siempre va a estar una parte de él eh, en ellos no literalmente, y sí, es que hay una parte de él en él, uh -huh, pero él no lo puede ver, porque como dicen en TikTok, las mariposas no pueden ver sus alas eso significa que no saben lo hermosas que son <risa> eso no pueden ver sus alas no creo, yo no yo no sé si tengan cuello. La, ¿La gente con hetero, heterocromía puede saber cuál es su ojo de color? Yo digo que sí, ¿no? De lo que dicen, es que me contaste pero, ¿no? <ríe> sí. Muy bien, entonces... ¿Gente con heterocromía me puede decir si saben ustedes cuál es su ojo verde y cuál es su ojo? De... ¿Y qué tal que te escriben diciendo yo no tengo heterocromía y si lo tienen...? Eso estaría muy interesante. <risa> ok, eh, entonces, pues sí, ¿no? O sea, los detalles no, no pues muy, es tan necesario. Está muy que... padre esto de decirles, ¿sabes que, Pues sí, ya se fue. Pero dejó muchas cosas como experiencias, buenos momentos. Agárrate de eso y ya, ¿no? Eh, cuando los hijos son adolescentes, ofrecerles a que se abran. uh, La edad de la punzada. La adolescencia, la pestelencia. Los adolescentes pasan por una edad en la que viven con mucha intensidad sus emociones, se trata también de observar sus comportamientos, van a preguntar y si no preguntan hay que acercarse a ellos y ofrecerse a que hablen con confianza, sin temor a que nos vayamos a enfadar o a ponernos tristes. Y es que es cierto, muchas veces, eh, por ejemplo, creo que ya te has dado cuenta que mi familia es muy dada al humor negro. Pero creo que en muchas familias no aplica eso. Entonces, si tú a lo mejor alguien se muere en otra familia, no tocamos madera para que no pase en este, ninguna familia. <ríe> Ay, Dios. Espero que eso sí sea... No, o sea, dijimos alguna familia, nunca dijimos que la familia de nadie. Okay. este Que luego ocurre que no quieren preguntar porque creen que se van a ofender. O sea, en mi familia, sí, es, sí escuchaste el chiste de hace rato, ¿no? De los primeros días, eh, todo está tibio, incluyendo al que sí, enterraron. Sí, sí. sí. sí, sí. <risa> <Me reí>. Entonces, <risa> eh, es a lo Ajá. que me refiero. En mi familia al menos no hay ese prejuicio. Entonces, ¿De sí que se puede... Pregunten preguntar? así, de ¿cómo se murió? Pues no tanto cómo se murió, sino, este... Pues, ¿Qué le pasó? <risa> Ah. Que es lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo, definitivamente es lo mismo. Hay que darles la posibilidad de desahogarse no solamente con sus iguales. En esas edades adquieren una importancia enorme, eh, sino que los miembros de la familia tienen que estar abiertos a recibir manifestaciones de dolor que ellos puedan tener, junto a las reacciones de ira, frustración e incomprensión. Ok. Lo que... Nos lleva al siguiente punto que vamos a dar rapidísimo porque ya se nos está acabando el tiempo. Somos veloces, caray. Pero llevamos 47. 47 minutos ya. Ok, están las 5 fases del duelo. Esta es una teoría utilizada, eh, las 5 fases del duelo según Elizabeth Kubler-Ross. La psiquiatra suiza Elizabeth Kubler-Ross publicó en 1969 el libro On Death and dying sobre la muerte y el morir. El modelo de Kubler-Ross divide el duelo en cinco etapas. Ah, oh, se sentó. El número uno es la, ne la negación. La negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta con frecuencia aparejada a un estado de shock o embotamiento emocional. Aunque en ocasiones esta fase implica estrictamente la negación de la pérdida, esto no sucede sino que puede manifestarse de un modo más difuso. Por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo. O sea, se dígase cuando alguien... Eh, te, porque yo soy de esos O sea, yo soy mucho de quedarse En negación Porque los primeros días siempre fue así Como que eh, Sabes que estás triste Pero no sabes por qué Pero ahí estás, ¿no? Uh -huh. ¿A ti algo así te ha pasado? <risas> pues A mí lo que me da es Miedo Porque este precisamente Por cómo He Podido procesar los anteriores sucesos que me han pasado. Siento que el día que me toque a alguien que de verdad sienta, me voy a poner muy mal. Entonces, eso es lo que me da como. Como que miedito, ¿no? Como miedo, como. Bueno, no o ansiedad, sea... pero sí me da miedo así de ¿qué rayos voy a hacer? Pues... Eh, el día que me toque vivirlo al 100%, así de, de que caiga en mí, de, era mi pilar y ya no lo está. Pues esas cinco fases son las que te van a ayudar. En serio, aunque <risa> me veas así. <risa> la segunda etapa en el duelo es la ira. Eh, Ira, era, era, siento que yo me voy a saltar la denegación y me voy a ir a la ira Puede ser, wow Durante la etapa de la ira la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor Como puede ser otra persona o incluso uno mismo El proceso del duelo implica la superación de la frustración y del enfado No se reacciona con intentos psicológicos naturales pero futiles De que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan iguales antes de la pérdida <risa> ese último cuando lo entendí eh, Pero sí, o sea, en realidad Cuando Algo muy, muy común que pasa Digo, pasó en este eh, acá Fue, y la pregunta Porque todos se hacían la misma pregunta, te lo juro ¿Cómo pudo ser posible que Esta persona se fuera? ¿Tiene un hijo? ¿O cómo es posible que se fuera? ¿Era tan joven? ¿Tenía tanto por delante? Eh, pues es que simplemente es algo De lo que no podemos nosotros Contar pues sí, o sea, no, no son cosas que la vida tome en cuenta Y la siguiente fase es la negociación En la fase de negociación la persona guarda la esperanza de que nada cambie Y de que puede influir de algún modo en la situación Un ejemplo típico son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal E intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de eh, que no exista ninguna cura Eh... ...o quienes creen que podrán volver con su pareja... ...si empiezan a comportarse de otra manera... ...esto no sé qué tiene que ver con... <risas> ¿Qué? Ah, bueno, o sea, cuando... ...ya se divorciaron y... ...aplican la operación Juego de Gemelas... ...pero sí, eh, es cierto... ...en cuanto a la negociación... ...empiezas como que... ...digo, creo que nunca he experimentado yo eso... ...y si sí, no me acuerdo... ...tú, no, tampoco... Es, es normal, ¿eh? No, estamos verdes ahí. <risa> pues no, creo que no. Ok. Cuarta etapa de presión. Eh. La cuarta etapa eh, es la depresión. En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida y genera sentimiento de tristeza y desesperanza, junto con otros síntomas como el aislamiento o la falta de motivación, el hecho de perder a un ser querido de enfrentarse a la propia muerte y otras causas del duelo que pueden hacer que la vida deje de tener sentido. No obstante, la fase de aceptación supone la normalización de estos sentimientos. Eh, esto nos está spoileando el último, la última fase. <risa> Pero sí es cierto. O sea, eh, te deprimes, ¿no? Porque ya no sabes cómo hacer tu día, cómo hacer tu vida. Eh, entonces hay personas que creo que acá en mi familia nunca tuvimos ese problema de que dejaron de comer, de que dejaron de hacer cosas. Más bien siguieron porque... O quién sabe, porque muchas veces uno hace su trabajo en modo zombie. Claro? ¿verdad? Pues como de. Como depresión, creo que no. Así de dejar de hacer cosas, no. Tal vez este. Es que no me acuerdo. No estuve mucho tiempo con mi abuelo. Pero creo que no. O sea, como dejar de hacer cosas, no. Sí, era así como que el típico de que, ay, él tomaba este atole, ay, él le compraba esta, ven, ay, le compraba esto. O sea, como que yo percibía que tenía como la necesidad de... Hacer las cosas Ajá. que la persona hacía. Ajá, pero no, no al revés, pues. No, te puedes tomar un atole al revés. <risa> No, o sea, o sea que mi abuelita no dejó de hacer cosas, sino que eh, hacía cosas aunque él ya no estuviera. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo? <risa> Explícalo. ¿Eh? Explica un poquitito eso. Porque o sea, que... por ejemplo, mi abuelito era muy de atolito, de quiero oh. mi atolito de arroz, quiero mi atolito de masa, quiero mi atolito de no sé qué... Y o sea, aunque mi abuelito ya no estuviera Mi abuelita hacía sus atoles Qué rico Sí Eso o este Incluso el estar limpiando donde estaba también Cuando ponía bueno Cuando, ah, cuando pones cuatro lugares ya son tres, ¿no? Algo así La siguiente fase es la aceptación Después de las fases de negociación, ira y depresión llega a la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales. La fase de la aceptación se relaciona con la ine inevitabilidad de la pérdida y, por tanto, del proceso del duelo. En los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse reflexiones con respecto a la propia vida. Vista en retrospectiva, una vez se acerca el final. Sí, de hecho, creo que ocurrió, mmm, a mí me ocurrió con, con mi abuela, con mi abuelita, este, mucho tiempo fue, porque yo creo que fue la primera persona que de verdad se murió, que marcó fuerte, ¿no? en mi vida, este, ella y mi abuelo, pero creo que con mi abuelito fue un poquito más fácil porque él estuvo en cama, yo creo que ya estuvo los últimos años de su vida, como cinco años, entonces... Cinco o cuatro años, a ver si no viene y me espanta. ¿Por qué no todas las cuentas? Este, Entonces, eh, con ella sí fue así, eh, pero yo recuerdo que un buen día todo ese sentimiento como que ya no estaba. Ya te sentías hasta ligero. Digo, podías recordar a la persona, la recordabas, pero ya no sentías feo, ya no lo sentías aquí. Es como esa sensación, no sé si te ha dado, de cuando algo está, algo, algo está pasando y de pronto lo, lo dejas salir, ¿no? Como que se va y ay. Y hasta, bueno, a ver, una, una, un ejemplo muy tonto. Cuando vas al baño. Cuando tienes que hacer mucha... No digas que quiero hacer pipi Bueno, cuando tienes que hacer mucha, mucha caca Este... De la nada De ahora sí que sale todo Y es, ese sentimiento Ajá. Esa esa calma, ¿no? Cuando vas regresando y así, ah, qué ¿Qué rico, hasta dices ay, Qué rico es vivir, ¿no? Ajá, y Yo creo que es a lo que se refiere Y a mí me pasó con mi Con mi, con mi abuela Un buen día desperté no, y... eso lo vivió una morrince échalo, échalo Con mi abuelito, porque pues mi abuelito murió de cáncer Entonces pues él también estuvo mucho tiempo en cama Y te digo, o sea, yo lo fui a, a, a cuidar algunos fines de semana Pero ya él ya estaba mal Era de que una vez, por ejemplo, en, entraron O sea, se fue mi tía a trabajar Y mi abuelita y pues no iba a la escuela, ¿no? En ese tiempo y porque fue en tres semanas Entonces mi abuelita trabajaba Y regresaba como a las 12 Y mi abuelita regresó Y lo levantó De que fue al baño y ya no se pudo levantar O sea, se cayó ¿Se... No sé si se cayó O se le <coughs> O se le desvanecieron las, las piernas El chiste es que ella llegó Y lo levantó del suelo Porque pues ya no no se pudo levantar. Wow. Entonces, cuando él se fue, mi tía sintió esa calma. Esa calma de ya no va a estar presionada mi mamá. Ya no va a estar sufriendo, ¿no? Ajá. De que ya, o sea, ya, ya, ese tipo de cosas ya no las iba a vivir. Entonces, pues, en ese aspecto sí fue así como, ah, ya va a estar mejor. Ya, ya, ya va a descansar bien. Bueno, y ya para cerrar, eh, una pregunta bien extraña, pero es necesaria, si no, no. ¿Cómo dirías que sería tu, tu muerte ideal? Dormida. Pero dormida, dormida, o dormida de que. Pero es que, o sea, imagínate, si te estás quedando dormido apenas, este pues, pues todavía no te mueres. Pero no, si... bueno, se supone que hay una muerte donde pues literal estás dormido y se para tu corazón. O sea, yo que más quisiera que morir así O sea, de, de, de un este De así, dormido Dormido, ¿no? Sí, sí. Y si no, un infarto fulminante Ah, ver, quítate las faldas, yo también iba a decir eso Sí, porque rápido Sí, sabes, a mí conoces a él ¿Conociste? Mi mamá me va a regañar <risa> Sí, iba a decir, no, niña, no ¿Conociste a Eduardo Palomo? ¿El que era trans? No sé, pero creo que la regaste. <risa> bueno, él, él hizo la voz de Tarzán. Ah, entonces tal vez y la... <risa> sí la... Sí, entonces verdad. él murió de un infarto fulminante, pero o sea, él fue de una risa, o sea, literal fue de que... Sí, está, algo así, así quiero. Así como nosotros decíamos... Ah, oh. Como eh? Alicia eh, a, eh, a través, a través del, espejo? del espejo Sí Cuando el reloj dijo Tic, tac, adiós Sí, justo así Y le apaga su relojito uh -huh. Y yo creo que sí Pero también viene eh, ya Ay, no, no es cierto, ya no tenemos tiempo para eso Ok <risa> Pues bueno, yo creo que el consejo sería disfruta tu vida, disfruta a todos porque no sabes cuándo disfruta va. Disfruta cada pequeño momento. Cada pequeño y gran detalle, cada momento. Eh, si estás, si eres, si tienes amigos y parejas, amigos o parejas o eres amigo de tu pareja, pues lo ideal es hablarlo, no siempre nunca quedarse con él el, o el irse a dormir enojados, arreglarlo hasta que los dos se duerman o arreglarlo el otro día pero arreglarlo, ¿no? Así es y quitarte el orgullo, o sea, porque muchas veces la gente se separa y no es nada más que el orgullo de si él no me habla porque yo le voy a hablar. Sí, porque no, cuando, sabes, ajá, cuando no sabes. Cuando no sabes que te, que le da un infarto fulminante a tu idiota novio y ah, ¡Ja! fue su última broma. Sí, o sea, o sea, <risa> <Hostia>, no. <risa> No. No, no, no, pero bueno muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y de nuevo eh, te invito a que te suscribas compartas y que por favor nos escuches, es completamente gratis si no tienes el Spotify puedes escucharlo en Google Chrome en Google Firefox en Internet Explorer, solo busca los podcasts de Fab o directamente con el nombre de cada programa como es Amigos y Parejas, Proyecto Inframundo o los podcasts de Fab eh, y qué más tienes alguna cosa Ah bueno el, Lo más probable es que empiece a bajar un poquitito El nivel de podcast Que se suben de episodios eh, Tenemos ahí un, un proyectillo Por ahí que todavía no queremos hablar Pero requiere, va a requerir más De nuestro tiempo Entonces habrá ciertos programas Que casi no salgan, ¿no? Pero muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana En un, otro programa De Amigos y Parejas